Prilines, saludos cordiales a todos los prilines del mundo. Os está hablando Luis desde Madrid. Y aquí tenéis a, bueno, presentaros vosotras. Yo soy Luis, ya lo sabéis, prilines. Y estas dos señoritas que veis ahí eh, que están en Colombia. ¿Cómo? Y una de ellas va a venir aquí a. va a venir a España con sus hijos. Pero me acaba de confesar que no se ha visto los vídeos. Sí, pero no todos. Carolina. Ay, señor. ¿Eh? Señor. Prilines, yo, entonces yo digo, lo... pues si no te has visto los vídeos, Carolina, ¿no podemos hacer la emisión? Saludos, Prilines, Ay. a todos los que os estáis conectando. Os recuerdo que os damos aquí nuestra opinión, la mía personal, la de Carolina. Y por cierto, ¿cómo se llama tu amiga? Que todavía no me la has presentado. Les presento a mi amiga. Karen. Soy Karen. Karen. Carolina y Karen. Uh -huh. Total, saludos. Saludos a todos los que os estáis conectando ahora mismo al chat, Prilines. Eh, es que eh, estamos aquí en, en conferencia. Con Carolina, con Karen. Carolina se va a venir aquí con sus dos niños a España. Ella está en Bogotá, vale, Colombia. Y uh -huh. bueno, que nos cuente su plan, porque me ha confesado justo antes de empezar este vivo en directo, me ha confesado que no se había visto los vídeos totalmente. Y Yo pero digo que no. para una consultoría en YouTube tiene que ya que venir el consultado o el consultante con todo estudiado y no lo tiene estudiado. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad. Dinos tu plan, Carolina, y Karen la puedes ayudar. Te escuchamos los prilines y la vamos a ayudar entre todos. Saludos a todos, mientras os vais conectando. Sí. Carolina y Karen. Bueno, buenas. Aquí ya es tardes, noches, Noche. ya casi noches. Eh, bueno, eh, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, bueno, mi plan de contingencia para irme para España, exactamente en Madrid es, eh, yo tengo tres niños, me voy con dos solamente, uno de ellos es especial, tiene síndrome de Down y, y, y que y, y pues la niña sigue, sí es normal entonces, bueno, la niña tiene ocho años, el niño pues allá, eh, yo busqué por internet hay eh, busqué fundaciones para personas con, sin, para niños con síndrome de Down y me encontré una muy buena que se llama, primero pues era Down en Asturias, después dije, no, me voy para, me brindaron toda la información y todo, pero entonces es lo mismo ellos me dijeron que era lo mismo en toda España bueno eh, posteriormente eh, dije, no, me voy para, para Madrid ¿por qué? pues pienso que eh, pues a mi pensar, he visto videos donde pues hay los pueblos, eh, miramos con mi amiga todo eso, miramos, buscamos y todo eso, pero bueno, en unos me contestaron, en otros no, bueno, pero allá no tienen, o sea, no hay para, o en los que personalmente yo averigüé, no hay para, digamos, eh, colegios o fundaciones para niños en condición de discapacidad. Eh, ¿Por qué me voy? Eh, número uno, pues porque ya les dije, mi hijo tiene síndrome aún, amo mi país, amo Colombia, no sé las personas que estén allá eh, que sean colombianas, eh, concuerden conmigo, pero pues aquí lamentablemente, me duele decirlo, pero no hay eh, esa capacidad pues del gobierno para brindarles a ellos un sitio bien donde ellos aprendan como lo hay en España. En España está la mejor fundación para niños con síndrome de Down que hay en Europa. Entonces, mi hijo tiene 18 años, no sabe leer, no sabe escribir no sabe nada. Primero, pues, porque cuando lo tuve aquí en Colombia, o sea, la gente me cerró las puertas, es, es muy complejo, comple o sea, el gobierno realmente los tiene, con todo respeto, como la mesa del rincón. Entonces, eh, me puse a pensar yo, mi hijo... Puede dar más de sí, o sea, a él le gustan los deportes, le gusta muchas cosas, pero pues acá lamentablemente es un costo muy elevado, no obstante, no puedo trabajar porque pues acá no es por horas como allá, casi sí es derecho, o sea, es, es más complejo. Y es de domingo a domingo, entonces los trabajos son de domingo a domingo, entonces aquí no hay mucha gente que lo cuide ni nada. Pues hay como esa... Eh, son como, eh, hay como ese estigma hacia ellos. Entonces, sé que mi hijo puede dar más de sí, yo sé que él puede, va a aprender y pues tomé la decisión un día y ahí dije, me va a meter, la voy a buscar. Y ustedes dirán todo lo que he hecho. He todo hecho. Tu amiga Karen, ¿qué opina de todo esto, Carolina? Karen es la chica de blanco que veis, Prilines. Por cierto, por cierto, espera un momento, un inciso. Prilines, ponerle un like ahora mismo al vídeo, si, si os gusta un poquito el tema, ¿vale? Ponerle un like, por fin, que me, uno de vosotros me dijo que era muy importante para llegar a más personas, ¿vale? Volviendo al tema, señorita Carolina, tu amiga Karen, ¿qué opina qué opina de todo esto? Pues eh, mira, lo, sí, estoy de acuerdo con ella, realmente Juan Piz es un niño que tiene mucho potencial en los deportes en la música él tiene un talento artístico que acá no se puede explotar claro pero no? si sí, no si yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo que aquí le van a cuidar mucho mejor y, y, y, y se va a desarrollar mucho mejor en eso estoy de acuerdo pero yo quiero ver el plan que tiene carolina para venirse a españa con dos niños Uno bueno. con síndrome de down vale ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo quiere hacerlo? Para tratarla de ayudar. Y por favor, Prilines, no. la, la, las ayudamos entre todos. Admito sugerencias en el chat, ¿vale? Yo mañana hago un directo, un vivo, solo para responder las preguntas que me hagáis en el chat. Pero hoy vamos a ayudar a, a Carolina, que está ahí con su amiga Karen, a ver cómo quieren venirse. No me mováis mucho la cámara, por porfi, que si no os pierdo, ¿vale? Dinos un poco qué plan tienes para venir. Carolina, ¿está bien? Está bien, pero bueno, un poquito eso, como lo tienes pensado. Mi plan es, mi plan es eh, obviamente, estoy esperando eh, un dinero, eh, pues porque pues somos tres. Entonces, eh, algo que sí he visto y que he escuchado ahí por medio de Print Line, eso no, ¿sí? es que, bueno, la idea es, eh, antes de llegar allá, llegar a un hostal, o sea, mirar los precios, eh, obviamente pues eh, sí mirar los precios de cuál está más barato obviamente eh, pagarlo bueno pagar los tiquetes obviamente yo voy como turista sí porque no de otra manera mira Car eh, Carolina nos está diciendo ahora mismo Sandra la verde en el chat dice debería de viajar hola, sola no es conveniente y más para ella sostenerse acá debe de trabajar y con quién va a dejar los niños es complicado qué le dices a Sandra lo está bueno, poniendo en no el chat. Listalo. Yo os voy leyendo no lo que ellos sugieran en el chat, ¿vale? Prilines, Prilines, vosotros vale. ayudarlas, ¿vale? Darle consejo a Carolina, como acaba de hacer Sandra. ¿Qué le decimos a Sandra, no. Carolina? Bueno, Sandra, pues es que la idea es irme con él, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque después de que ella esté allá, ya a él mismo busco la fundación, o sea, es usted una vez. Entonces la idea, ¿no? La idea es llevarme, y irme con él y, y nada, o sea. Arriba, o sea, pero pero tienes no... mucho dinero ahorrado, como tienes el tema de económico, porque hombre, si tienes mucho dinero ahorrado, pues genial, tráetelo, vente con los dos. Pero te pregunto, ¿tienes mucho ahorrado? ¿Cómo va la cosa? Mm, más o menos, más o menos, ¿Más o, más o menos, de cuánto estamos hablando, más o menos, dólares. pues en, en pesos, en pesos colombianos, como 30. ¿Y, y en, dólares, en dólares cuánto puede ser eso? Porque yo en pesos me pierdo. 3 por 3 3, sea, 3. 3, 3, pesos. 9. 900, 900. ¿Cuántos pesos 900, has dicho? 200. Que nos lo digan en el chat. ¿Cuántos pesos colombianos has dicho? 10 mil dólares. Sí, sí, más o menos. 10 mil dólares. Bueno, con 10 mil dólares sí, muy bien. Has ahorrado mucho. Bien, con 10 mil hombre. Yo creo que con 10 mil dólares sí que podéis. Bueno, vendrá vendrá Carolina y los dos niños, no? Sí. sí, señor. Bueno, entonces la idea es al otro día. O sea, la idea es no quedarme durmiendo en los papeles allá visitando. No, mi idea sí, es que luego se, funden, se funden luego rápido los, los dólares. Es. Hombre, Exacto, para pensar está bien, una buena cifra pero claro entonces, cuéntanos la idea Carolina, eh, que todos te ayudamos venga Entonces bueno eh, y al otro día empezar a pues ir a buscar la fundación eh, y ya pues ir buscando trabajo eh, por la niña a estudiar bueno en fin o sea tengo muchas cosas le voy a, le voy a preguntar a la audiencia dicen que son unos nueve mil euros efectivamente Escucha, es que estáis en el chat, decirnos un poquito si consideráis que con eso Carolina con sus dos niños puede venir a España. Uno tiene síndrome de Down, eh, lo quiere meter en una fundación que hay aquí. ¿Y cuánto tiempo podría estar? Para un poco ella vea cuánto puede aguantar, ¿vale? Ir dando vuestra opinión en el chat. En, uh, sí, uh -huh. sí, pero Karen pues y Carolina, digo. os estamos escuchando. <risa> que estamos en bueno, vivo te... en YouTube. Luego no me digáis que borre <risa> el vídeo, que no borro vídeos, ¿eh? Venga, los... contando. Don, la... Don Luis, es que se me olvidó que estaba en vivo, qué pena. Que estamos en vivo. <risa> no, no <risa> o sea, a mí no me importa, yo encantado. Mmm, Preline siempre emite en vivo, ya lo sabéis. <risa> Ah, bueno, don Luis. Eh, eh, don Luis, eh, bueno, entonces esa sería como mi, mi idea. ¿Por qué lo hago? O sea, no lo puedo dejar porque ellos son mi motor, ellos son todo. Entonces, tú sin tus niños es, sin tu oh. niño no quiere decirte Richard nos dice que si no tienes que declarar el dinero, Richard, hasta 9.000 o 10.000 euros no hay que declararlo. Otra cosa, por cierto, ¿te lo dejan sacar de allí, de Colombia? Señor. Que si os dejan sacar el dinero allí. Eh, la verdad no sé, pues por eso les estoy. Bueno, yo quiero hacer. Ahora puedo yo hacer preguntas para que me ayuden los. Pregúntale a los con... prilines lo que tú quieras, porque como no te has visto los vídeos, van a ser los prilines los que te van a ayudar. Así os examino yo a todos. Bueno, prilines, listo. Vamos a con... preguntar <risas> a los prilines y ellos te lo van diciendo en el chat. Prilines, prestar atención. Saludos a todos, ¿eh? Por cierto, prilines, saludos a todos nuevamente ¡Salud! y el que no esté suscrito que se suscriba y el que no haya puesto like que se salga un momento ponga el like y vuelva al chat vale y ahora vais a ayudar vais a asesorar a Carolina que está ahí con su amiga Karen a ver las preguntas que tiene para vosotros bueno bueno en primer lugar este quiero saber eh, bueno yo había escuchado eh, no entiendo muy bien lo del nie el empadronamiento, o sea, hay varias, yo le he intentado poner cuidado, pero no he dado con el, con el chiste, y después de que llegue, o sea, qué consejos me dan, eh, este, apenas esté allá, eh, ya saben que no voy a dejar mis hijos, no, o sea, donde estoy yo están ellos, y uno como mamá, a mí me dolió tenerlos, entonces no, y yo sé que Dios lo ayuda a uno aquí, a donde sea, esté así, sea donde sea. O sea, esté en el desierto más desierto, entonces, ¿qué consejos me pueden dar? ¿Cómo me pueden ayudar? Don Luis, si usted me puede um, aconsejar, ¿sí? Estoy Sí, yo te voy a leer a lo que ellos ponen en el chat ahora mismo. Mira, te lo voy leyendo, ¿vale? Porque ellos ellos son brillines okay. avanzados que se han visto los vídeos. ¿Tú te los has visto a la mitad, Carolina, <risa> que me lo acabas de confesar un minuto antes de salir al vivo? aprovechando no, los que quieran consultoría por skype que tienen que tener todos los vídeos bien revisados ¿eh? que esto lo hago una vez y no más pero ya como estábamos con carolina y karen pues y vamos a hacerlo te leo lo que ponen ellos en el chat dicen que sí que puedes hasta 10.000 mil euros que puedes entrar aquí perfectamente sin necesidad de declarar bueno j26 nos dice que mejor con 9999 euros no hay que declararlos aquí en Aquí en España, o sea, lo puedes traer tranquilamente. Luego, mmm, bueno, coinciden todos en ello, ¿vale? Hasta 10.000 euros pues no hay que declarar nada. Si son más de 10.000, ya tenéis que declarar, hay que rellenar un papel de dónde lo habéis sacado. Pero hasta 10.000 no es necesario. Vale, okay. Me queda la duda si allí en Colombia, en Bogotá, te preguntan al salir. Eso ya no lo sé. Yo te hablo un poco aquí. Aquí en España les da igual, hasta 10.000 tranquilamente. ¿Vale? No sé, don Luis, la verdad, ese, ese pedacito sí, no, no sé. lo sé. Eso lo preguntas tú allí. Dice, sí, mira, dice que sí, que hasta un monto de 10.000 dólares puedes sacar. Nos está diciendo el 34 Cáceres. Gracias. Gracias. Se están ayudando. Eh, dice que. no están ayudando, está ayudando, mi hijo. <risa> a mis hijos a tus hijos son dos hijos no, son tres pero lo que dice a... alexis ampuero peña tranquila amiga sigue adelante no te detengas dios es bueno y no te desampara estoy seguro que tu hijo encontrará la mejor de las ayudas muchas bendiciones te dice alexis Ay, oh, gracias, gracias. Lo mismo para ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Corazón, así es. Ana Victoria te dice que el NIE te lo van a dar cuando te empadronas y que te permite hacer muchas cosas. Es un número que es para siempre. Ah, ok. Eh, don Luis, qué pena. ¿Qué es el NIE? Es que no lo es tengo un número claro. que Te dan aquí para pues que te abras la cuenta del banco, para que te hagas un alquiler, para que te compres algo. Ah, ok. Eh, bueno y yo tengo otra pregunta digamos ya para para radicarme para radicarme allá eh, bueno no sé si los prilines me pueden ayudar los en prilines eso prilines te ayudan ¿Es en esto? todo <risa> para eso somos prilines por cierto que hay una hay una reunión de prilines pero es en Medellín no es en Bogotá oye pues otras podéis a, podéis organizar ah, la no. reunión de Bogotá ya que estamos Claro, claro que sí. Porque Medellín no, y Bogotá queda muy lejos, ¿no? ¿Cuánto quedará de lejos? En Medellín a Bogotá, son ocho horas. Uy. Bueno, pues hay una reunión en Medellín. Vosotras vais a hacer la de Bogotá, ¿os parece? Claro que sí. La organizáis vosotros, la de Bogotá. Os reunís donde queráis, ¿vale? Lo puedo anunciar, ¿no? Claro. Anúncialo. Lo Y entonces ya sí. te van a asesorar mejor todos los prilines de allí de Bogotá. Ajá. ¿Claro? Sí, sí. Venga, pues claro. ya vosotras vais a ser las encargadas con y Karen. ¿Dónde íbamos? Bueno, lo del ni ha quedado claro, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál era la otra? El eh, y bueno, después de que llegue o sea, cómo hacer para para ya pedir como la residencia, pues no sé si por medio de Juan David sea más fácil, por medio de la fundación, no sé si alguien hago haga. Oye, que es que que mira, lo que persona que te digo una cosa, que nos dice Rafael Paredes, bueno, gracias a todos, ¿vale? Por ayudarlas, que aunque la cantidad máxima son mil dólares, que tampoco lleves todo eso en efectivo, que lo mejor es ir hasta 4.000 en efectivo y lo demás en tarjeta o transferirlo por western Union y sacarlo en España. Yo creo que más que nada no vaya a ser que lo pierdas o que te atraquen o algo. Sí, no, eso lo tengo completamente claro. O sea, Gracias. 4000 nomás. Sí, dice o sea, Rafael que hasta 4000 y que el resto que lo mandes por Western Union o por tarjeta, de alguna forma, ¿no? Para no llevarlo encima. Okay. Vale. Vale, Luis. Gracias. A ver, bueno, te da muchos ánimos desde Argentina, desde todos los sitios. Sí, ellas, vosotras organizáis la reunión de Bogotá ah. de los prilines. Ya sois las, ¿vale? Como la que, joder, Madrid hicimos una el otro sábado y en Buenos Aires hicieron otra. Se ve. Me encanta la idea. Lara, ya se quiere apuntar a la de Bogotá. Oye, ¿dónde tienen que contactaros? Claro que sí. ¿Dónde os tiene para la reunión de Bogotá de los prilines? ¿Dónde tienen que dirigirse? Sería, eh, podría ser acá en el barrio Álamos de la localidad en gativa Álamos Norte. Álamos Norte de la localidad en Vale, pero ¿cómo pueden contactar? ¿Algún email o algún... ¿Cómo lo hacemos? ¿O Instagram ¿Algún? o algo? Sí, por email. Por WhatsApp, por email. O por WhatsApp por lo WhatsApp. que tú quieras. Eh, por WhatsApp. Karen, ¿por WhatsApp? Pues venga, dar el WhatsApp de contacto para la reunión de los prilines de Bogotá. Co coger, okay. Espera, que cojan boli y papel, pero antes que me pongan un like, por fin, el que no haya puesto like no puede ir a la reunión, eh, De Bogotá. Sí, <risa> ¿eh? Castíguenos así como. <risa> ¿eh? Primero el like, ahora coger boli y papel y ahora os va a dar el WhatsApp para la reunión de Bogotá. Oye, yo luego no borro el vídeo, ¿eh? Luego no me digáis, no, borra el vídeo que di mi WhatsApp. <risa> Sí, pero los prilines son buenos y estamos ah, en familia estamos en familia venga Karen te toca te ha tocado por apuntarte los prilines son de confianza ok suelta, suelta Tres. que ya habrán cogido el bolí y el papel 3,50 2,50 62,84 Genial. Pues entonces la reunión de los Prilines que va que va a ser en Bogotá la organiza Carolina y Karen. Carolina okay. es la chica de oscuro y Karen la que lleva más clarito. Oye, ella mire, ella es Carolina, ella. <risa> <risa> bueno pues ya sabéis Prilines los que, que estéis en Bogotá la escribís y ya, ya lo organizáis entre vosotros vale con objeto de conoceros y ayudaros y ya está y daros y okay. queda alguna pregunta más pendiente carolina ya para ayudar no, me, me han dicho lo de que lo del empadronamiento no no lo tengo muy bien claro es que no sé o sea otra cosa digamos cuando antes de llegar tengo entendido por lo que he escuchado ahí por medio de, de Prince line este, la cuestión de que uno, bueno, uno digamos alquila desde aquí desde, desde el país de origen del que siquiera ir para allá antes de irse para España, um, un hostal, ¿sí? Claro, tú Entonces, tienes que traer eh, tienes traer, que traer una reserva hecha. Lo primero que te van es... te van a preguntar que dónde te vas a alojar. Entonces tienes que tener una reserva hecha en un hostal o en Airbnb, sí. está muy barato, ¿eh? En Airbnb es una aplicación móvil hay bnb ahí también puedes buscar pues por 13 euros al día le había salido a silvia que vino el otro día oye tengo algo importante que decirte del chat que nos están escribiendo te lo leo carolina que mira dice aquí por ejemplo pedro torralba dice carolina en españa el gobierno quiere migrantes que aporten que no sean una carga allá no te van a ayudar si así facilita como en cualquier país de latinoamérica te mantienen Ah, pero a ti no te mantienen, ¿no? Sí, sí. Ahí no te dan ayudas, ¿no, Carolina? ¿O sí? ¿Acá? Casi no. No, ¿verdad? No, casi no. ¿Y la fundación esa cuesta mucho o cómo es para tu hijo de él? ¿Lo has mirado? Pues lo que tengo entendido es que es gratis. Bien, bien, amarillo. Ah, vale obviamente a ver acá una cosa obviamente yo no voy a que nadie me mantenga no voy a trabajar claro acláraselo a los prelines, porque los prelines vienen a trabajar sí. acláralo que aunque vienes con tus dos hijos que por cierto tiene tres pero uno lo va a dejar en bogotá que ese detalle no sé si se nos ha escapado explícales cómo vas a venir para que lo sepan claro sí porque si no, yo... no va a salir la cosa Sí, claro, yo voy eso a trabajar, voy a... Si puedo estudiar, a estudiar también y a trabajar. Y pues acá se trabaja de domingo a domingo, pues vamos sería a hacer ya, purificar carajo. La diferencia es que ya, a ver, la diferencia es que ya va a haber un lugar donde tu hijo se está eh, preparando para algo de su vida. ¿Sí? En cambio, acá está estancado ni, exacto estancado de todas las formas ni el niño puede hacer algo productivo ni ni ella tampoco entonces por eso es el afán por eso es el sueño por eso es la idea es un sueño más de una madre que quiere hacer quiere darle un mejor bienestar y futuro a sus hijos pues me parece muy bien ese sueño y que carolina lo cumpla y los PRILINES la apoyamos porque además viene con un buen ahorro que con 10.000 euros es una buena cifra para empezar y ella es una chica trabajadora y va a trabajar también ¿verdad? Les, voy a, les voy a presentar qué pena no, y les voy a presentar a mi hijo venga, acá. Se llama juan Entra bueno, vale, escucha, Carolina, no lo, no lo presentes mucho, a ver si me va a regañar luego YouTube. Anda, no sean más. Que, que lo de los niños está aquí muy muy protegido. Ah, ok. ¿Sabes? La, que luego, claro, igual me dicen que no pueda, aunque seas tú la madre y le estés dejando, ¿vale? Déjalo, déjalo. Por, por Igual que no se puede poner música, hay ciertas cosas que no. ¿Vale? Que escucha, ¿quieres alguna preguntilla más antes de finalizar el vídeo? Mira, ya hay muchos que. Mira, nos dice, por ejemplo, Rosa Paredes, que es de Colombia. Dice, dice Rosa, pues dinos el motivo. Dinos por qué no es por qué, Dice Rosa que no es viable lo que expones. no Yo sí que lo veo viable, pero bueno, o se admite discrepancia. Joder, si la chica trae 10.000 euros, tiene ganas de trabajar. Y no, está de acuerdo. Rosa Paredes sí. lo dice, ¿eh? No, Nadie tiene... No entiendo lo pregunta dice? que dice. No, no es una pregunta, son opiniones. Richard, que averigües bien lo del ah. tema del hostal. En eso sí que estoy de acuerdo. Porque si son niños, que hay algunos hostales dice que no reciben niños. ¿Tienes? Que lo vigiles eso, ¿vale? Que hay algunos hostales que no reciben niños. Tú asegúrate, no. y si no, con la aplicación AirBnB, la he escrito en el chat, ahí sí que puedes alquilar habitación. Y también asegúrate que pueden ir los niños, vamos, ¿vale? No. Muchas gracias. Eso yo de no lo sabía. Habrá hostales que sí reciban, otros no. Tú mira, Sí, sí, yo no, sí no, lo no sabía. In you, Alay, el sí. vídeo de la reunión de Buenos Aires yo no lo tengo porque yo no estuve en Buenos Aires, pero si me pasáis el vídeo, yo lo subo. ¿Vale? si alguno hizo el vídeo de la reunión de los Cleaners en Buenos Aires, que me lo diga, que lo subo. Oye, dime, Carolina dime, don y don Karen, que estamos en vivo. Dime, amicito. Vale, no que he oído por ahí un ruido. Bueno, Cleaners, si sí, queréis ya... añadir algo más y si no pues ya. ¿Eh? Qué pena, ¿no? ¿qué le sonó aquí el... Mira, Carolina, el... mira que te lo he dicho antes de empezar el vídeo. O no lo hemos hablado. Bueno, escucha, te doy deberes. Mírate todos los vídeos bien. Y si quieres, en un par de semanas seguimos la consultoría Pero bueno, algo algo hemos avanzado, yo creo. Gracias. No, pero que Muy te amable. Lo digo en serio, Jope, no te pongas triste. <risa> que tampoco nos podemos pasar aquí toda la noche de chachara. Añadir algo si queréis venga alguna cosa más que queráis añadir no pues darle gracias a los a las personas que, que muy amablemente dieron su, su humilde opinión ¿no? Claro. y no vamos a punto, vamos es para adelante a mí no Y le, Oye le quiero decir a erika castro que los que estéis en barranquilla pues tú eres la organizadora erika castro de barranquilla hala. Que se está quejando que los que están en Barranquilla, que si no se reúnen. Pues igual que Carolina y Karen eh, hacen la reunión de Bogotá, ya os ha dado el WhatsApp, pues tú haces la de Barranquilla. Y ya tenemos Barranquilla, Medellín y Bogotá, todas. Todas las ciudades. Bueno, todas no, pero bueno. ¿Alguna cosilla más, Carolina? Y ya nos despedimos, ¿vale? Pues me dejaron con la duda de que es un empadronamiento el empadronamiento es que cuando tú ya te quedas allí en españa aquí vamos tú le dices al ayuntamiento dónde vas a vivir eso eso es una gestión muy sencilla no te preocupes por el empadronamiento eso es ir al ayuntamiento y decir mire nos vamos a alojar en esta en esta casa o en este sitio y ya está y ya con eso pues <ríe> eh, tienes ventajas para ti vale lo que sí tienes que tener bien claro es antes de venir tener bien la reserva de me da igual que sea el hotel la habitación o el hostal, ¿vale? Que puedan admitir a los niños, ¿vale? Traerte lo de los 10.000 euros, lo veo bien. Como nos decía Rafael, no te lo traigas todo encima, por si acaso, traete 4.000 y los 6.000 en una tarjeta o te lo mandas por Western Union a ti misma o alguna historia, ¿vale? Y luego empezar a buscar trabajo. cuanto antes? De ya, una. No importar? Eso de seguro, una. ¿no? Claro que sí. ¿Eh? Es de don Luis, ahí tenía otra pregunta y se me. Se me eh, disculpa, yo quiero hacer una preguntita. Cuando uno quiere, digamos, había, habíamos escuchado un vídeo de cuando uno quiere llegar no directamente a la ciudad, sino a los pueblos cercanos. Eh, es el mismo proceso o hay alguna diferencia es el mismo proceso solo que en vez de reservarte el, el hostal o el hotel o la habitación en madrid capital o en barcelona capital te lo reservas en un pueblo que seguro que va a ser muchísimo más barato pero el proceso es exactamente el mismo la ventaja la ventaja que está mucho más barato la desventaja que a lo mejor al sitio este del síndrome de down donde quiere llevar a su hijo que a lo mejor allí no lo no lo o sea que le quede más lejos eso todo lo tiene que ver ella no si se tiene que ver los vídeos si, si ya se estáis viendo que hay escúchame carolina y esto yo te lo digo de verdad mírate los vídeos pero no es porque me veas a mí que no es que sea yo aquí ninguna belleza sino por ti porque joder, si te vas a venir a españa vas a, a hacer ese salto y encima con los dos niños vente con los vídeos estudiados o sea te lo digo en serio y las dudas yo y los otros pilines te las resolvemos porque tampoco te podemos decir así en, en media hora todo hay mucha información que te va a ayudar mucho luego a ti sabes si es por ti vale y esto lo digo a cualquiera de vosotros porque hay mucha información que es muy básica aquí somos positivos pero claro vale pero bueno enfocada estás carolina enfocada estás ¿Tienes, ¿tienes, para, sí, cuándo, ¿Para dentro de claro. cuánto tiempo quieres? ¿Para cuándo vas a venir? Más o menos en no. dos, tres meses. Si sí. yo sé que Dios lo permite, X. No, si Dios lo permite. Yo sé que sí. Que... Hombre, eso bien para. Eso siempre, claro. No es para lo hago por él. ¿sí? Y nada, trabajar, estudiar y con toda. O sea, si me toca, o sea, uno siempre. Aquí es bastante complicado, entonces, pues, ¿qué más da irse uno para otro, para otro sitio donde también no va a ser fácil? No les estoy diciendo que todo sea fácil porque es muy fácil. Pero uno se adapta. Sí, correcto. Se adapta y... Oye, un inciso, Adelante. tenéis PRILINES en este momento a Claudia Dilma, que es la organizadora de la reunión de los PRILINES en Medellín. Claudia, pon una forma de contacto contigo. ¿Qué día va a ser? Ponlo ahí en el chat antes de que acabemos, que ya vamos a acabar. Ella lo organiza en Medellín. ¿Vale? La tenéis ahora mismo en el chat. La reunión de los prilines para llevarlo al siguiente nivel y que os ayudéis entre vosotros. Y Carolina y Karen, que son estas dos chicas que están en Bogotá, ¿para qué fecha ponéis vosotras la reunión en Bogotá? Díselo ya, Carolina. Si ellos te van a ayudar, también os ayudáis entre vosotros. Muchos PRISLINES saben mucho. ¿Ponemos ya fecha o no? O, o lo dices luego por el WhatsApp. Eh, pues no sé cómo quieran que si ponemos fecha de una vez, Carito, ¿qué dices? Pues sí, me parece bueno. Sería sí, de una vez. Pero dime una fecha, para... venga, y repite ese WhatsApp. ¿Quién no, te no, yo al chat? Pensarlo en un momentito escucha prilines, que una cosa que las podéis hacer las reuniones en cualquier ciudad en cualquier pueblo del mundo o sea en un pueblo donde haya más de un prilines, ya os podéis reunir y tomar un café y hablar porque estáis preguntando que cuando es en ecuador pedro alvarado pues cuando tú quieras puede ser tú el organizador si quieres vosotros me lo decís que yo le doy difusión vale para llevarlo al siguiente nivel el objeto de las reuniones es que os conozcáis entre vosotros que hagáis lazos y que os ayudéis Vale, sin ningún tipo de interés, sí, sí, sí. de lucro ni de nada. Entonces, si tú Pedro estás en Ecuador y quieres hacer una reunión de Prilines, dilo ahora mismo, pon fecha o pon forma de contacto, dímelo a mí y yo lo transmito. Igual que Claudia la hace en Medellín y, y estas chicas Carolina y Karen en Bogotá, vale, o sea, igual que le hicimos en Madrid, la han hecho en Buenos Aires y el próximo sábado, por cierto, es en Barcelona. El, hoy, perdona, el próximo domingo a la una de la tarde en la Sagrada Familia en Barcelona vale si veis este vídeo en directo por cierto ponedle un like si os gusta por fin decíselo a las personas que conozcáis que también creáis que podemos ayudar como os digo siempre y el que vea esto luego y no esté suscrito que se suscriba porque siempre emitimos en directo mañana estaré yo para responder todas las preguntas del chat vale hoy más que nada quería ayudar a carolina y a karen que no se había visto los vídeos y lo estáis notando claro que no se los ha visto claro que sí se había visto algunos solo pero es una regañina pequeña. Venga, has pensado ya la fecha, Karen, Carolina. Y terminamos ya el vídeo. En México también, Lupita. En México también. En todos los sitios que queráis. ¿Podría ser en marzo o ahorita en febrero? Pues, hombre, yo creo que mejor. Bueno, en febrero, ¿para cuándo sería? Sería finales. Sí, yo creo que a finales. Pero bueno, como queráis vosotras. Más que nada para que dé tiempo, ¿no? A organizarlo, pero... ¿Estás mirando sí, sería... el calendario cómo Sí, sería, a ver, estamos a 11, día de mi cumpleaños. Ajá, ah, felicidades. Ajá. Felicidades, <risa> Prilines, eh, es, es su cumpleaños, de Karen. Gracias. Entonces sería que el... el... 28 podría ser. Pues mira, María Tafur, que es de Bogotá, también. Pues eh, toma Tafur. nota, María, que están preparando la reunión de Prisliners en Bogotá. ¿Qué día has dicho, Karen? El 28. ¿En qué cae? Cae un viernes. 28 de febrero de febrero. Repite tu WhatsApp para todos los prilines de Bogotá que te escriban y ya sincronizáis entre vosotros. Venga. Entonces, 350 maris? 250 6284. Vale. Armando en Cuba también. Armando quiere hacer una reunión de prilines en Cuba, pues en Cuba. Si hay otro prilines o los, pues decirlo. Decirlo, de verdad, si es que hay que llevarlo al siguiente nivel, que nos ayudemos de todo el mundo. Perfectamente. En, en, en, me, me parece muy bien. Bueno, bueno pues, yo quiero decir, Carolina yo quiero y Karen, decir algo más? más que queréis añadir, ya vosotras lo organicéis con todos los prelines que se quieran apuntar de Bogotá, ¿vale? Yo quiero decirles una cosa a todos. Eh, el que quiera irse, o sea. Yo pienso que, que, que no importa lo que le digan, que, que no pueden, que no sé, no, no pueden, no, el querer está aquí en la cabeza de uno. Si uno, o sea, si uno quiere, puede solamente es creer primeramente en Dios y, y esto, ya, listo. Desde que ustedes estén, que tengan un sueño, háganle, si quieren ir para donde sea, váyanse, si quieren comprar lo que sea, háganlo. Pero nunca se detengan porque te dicen cosas malas que no puedes que no no no todo no. va acá es ánimo y para adelante. Matías Peña en República Dominicana también reunión de prilines en todos los sitios insisto hasta en el estamos, pueblecito estamos, más pequeño estamos. donde hayan dos prilines os podéis reunir tomar un café como va a, a hacer Carolina y Karen con todos los que estén en Bogotá en todos claro los que sitios. Sí. ¿A ¡Qué es bueno! Bienvenidos. Nos escriben, nos dan sugerencias para la reunión, qué quieren, como que les gustaría, que hiciéramos también. Sería ya, interesante. Ya que, que ya está todo. sonando tu WhatsApp, Karen, ya te están escribiendo. ¿Cómo se nota que estamos en vivo? Bueno, pues ya sabéis, Prilines de Bogotá, Carolina y Karen, los Prilines de todas las partes del mundo, que queráis reunión, decírmelo que le doy difusión el que quiera lo organiza cada uno en su ciudad hemos hecho en, en madrid en buenos aires el sábado es en barcelona claudia hace la de medellín y carolina y karen la de bogotá o sea que necesitamos voluntarios en el resto de los sitios vale Sí, águenle, águenle, águenle. y colaboración a ver somos hermanos colaboración entre todos Si uno sabe una cosa díganla no importa el problema es que no podemos ser egoístas con nadie Adelante y vamos con todo, a todo lo que se propongan, luchen lo que... Ahí, me están di me está diciendo Rosa Paredes y alguno que, que con el niño va a ser difícil, que te lo diga, pero yo creo que Carolina ya lo sabe, que con el niño es difícil. Ella lleva ya con el niño 18 años, tiene, ¿verdad? Ya. Y el otro tiene Uy. seis ¿Quién mejor? Tú ya lo sabes que es difícil, ¿no? Pero lo que importa es el ánimo que tienes, el ánimo, ¿no? Claro que sí, pues ya está. Solo es por transmitírtelo, eh, María Tafur. Que te han dejado el WhatsApp ahí de Carolina y Karen, que están en Bogotá. Dice que quiere que necesita contactarnos. Pues ya ahí tienes el WhatsApp. Contáctalas. Que ha, oye, que ha sido un placer estar con todas vosotras. Bueno, y con todos vosotras. Gracias nos despedimos ya no prilines que muchas gracias mañana estoy resolviendo dudas carolina si mañana estás en el chat bueno y karen si también se va a venir algún día pues también con los vídeos revisados, <risa> los Dale, claro. revisados. <risa> No, pero está muy bien que muchísimas gracias muchísimas gracias vale a las dos muchísimas gracias por haber estado ahí. felicidades Ojo. karen que es tu cumple gracias. muchas felicidades y muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat vale os lo digo por última vez darle un like si, si os ha gustado por fin. y si lo ve alguien que no esté suscrito que se suscriba vale que muchas gracias luego me veo todo lo que habéis puesto en el chat mañana estoy respondiendo solamente dudas nos despedimos pues Luis ya, ¿vale? Está ¿Vale? Dime carolina ¿En dices algo Está en youtube, está en YouTube. Sí, en ¿Sí? YouTube Exacto, Sí, en youtube está vale que muchísimas gracias a todos, especialmente a vosotras dos, Carolina y Karen. Muchas gracias por haber participado. Adiós, adiós sí, a todos. Ya. Chao, Prilines. Chao, chao, chao.